Amigo estilo Cata, Cuando se trata de decidir Qué ponerse para ir a una fiesta Debes tener mucho cuidado Con el atuendo que elijas Ya sé que estés con amigos conocidos desde hace mucho tiempo O si vas a conocer a gente nueva Probablemente quieras impresionar De una buena manera Sin mirarte de desordenado o llamativo Pero vestirse para fiestas No es una ciencia definida por supuesto que depende de la ocasión de la fiesta, del contexto y de las personas que te rodean. Teniendo en cuenta una fiesta de estilo promedio, aquí te dejamos una breve guía de cómo vestirte sobre, sobre todo para que te veas impecable y sin ningún esfuerzo. Cuando se trata de vestirse apropiadamente para una fiesta, hay algunas cosas claves para recordar. Primero, las primeras impresiones importan absolutamente. Y segundo... No es solo una fiesta. Puedes pensar que vas a conocer a todos en esa fiesta. Puedes ser presentado a clientes, amigos, a compañeros de trabajo, u otras personas importantes. Asegúrate siempre de que estás vestido para dar la primera impresión perfecta, sin importar la ocasión, ya que nunca sabes a quién te vas a encontrar. El smoking. Un traje es sin duda la mejor opción si la fiesta es formal. Un traje de lana negra con una camisa de color claro se verá muy bien y puedes acompañar este outfit con una corbata. Ahora, si el evento es de gala, combínalo con una camisa blanca y una corbata roja. Esa sin duda es una muy buena opción. Abotonarse el saco te hará verte más elegante y siempre que se, se pie te trae tu saco abotonado. Lo puedes desabotonar solamente cuando te sientes. Parte superior. En una fiesta se supone que debes llevar siempre una camisa y olvidarte de las playeras estampadas con algún eslogan o de usar suéter sin camisa debajo la camisa se puede combinar con un suéter de lana o una chaqueta casual los accesorios para el cuello son, son meramente op opcionales deja el último botón sin abotonar y usa las mangas enrolladas para un look relajado si llevas puesta una playera tipo polo de preferencia combínala con un suéter en cuello redondo pero si eres de los que gustan usar camisas un suéter en cuello B será tu mejor opción Si llevas una chaqueta, asegúrate de que esta sea de acuerdo al resto del atuendo La parte inferior Cuando se trata de la mitad inferior del atuendo Recuerda que los colores más oscuros y el corte apretado son más elegantes Que los colores más claros y el gran ajuste Si llevas un suéter casual con una camisa Los pantalones chinos son la mejor opción también puedes usar jeans, pero podrías usar demasiado casual. Si prefieres un look más inteligente, ¿eh? combina un traje de, me de media parte superior más elegante con pantalones elásticos o oscuros. E incluso si tus pantalones se quedan perfectamente, no olvides usar un cinturón de cuero, cuyo color coincida con el de tus pantalones. Zapatos El toque final son los zapatos, pero para hacer la diferencia elige unos que no uses todos los días. Usar algo especial y elegante realzará todo tu outfit, dependiendo de la ropa que lleves puedes elegir entre botas chuca, derbis drogs de cuero o incluso zapatos de charol. Si la fiesta es en el jardín puedes usar tenis casuales de piel o zapatos menos formales. Recuerda que los zapatos son el foco de un atuendo masculino, así que no subestimes su importancia. Además de cómo estás vestido, debes asegurarte de que estás bien arreglado. Asegúrate de que tu cuello y la barba estén en orden. Si es necesario, hazte un corte de cabello. Incluso si eres la persona mejor vestida de la fiesta, tu look puede arruinarse fácilmente al no prestar atención a tu higiene personal y apariencia. Usar colonia es un plus muy importante. Amigos si estilócrata, deja tu comentario sobre este video. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. y Hasta la próxima.